Un joven denunció que fue agredido con un machete por otro que le adeuda un dinero y se niega a pagarle. Christopher Bonilla Salazar dijo que Germán de la Cruz Contreras le propinó un machetazo e inmediatamente se le acercaba para cobrarle la deuda pendiente. Estaba ahí con un machete intentó matar. ¿Cómo se llama él? Germán Cruz. Pero, ¿cómo pasó todo? Explícame. Fue por una discusión y yo le fui a cobrar un dinero. Allá todo el mundo está detectivo y todo el mundo sabe. Entonces nos armamos de discusión. Él salió con un machete y si me dio palabras de una vez me entró el machetazo y me tiró a matar y me detuvo. ¿Qué cantidad de dinero te dejó? 15 mil pesos yo le presté a Freddy Hace como dos meses que no me lo pago. Entonces él te quiere pagar. No me quiere pagar. ¿Usted le hecho negocio No. El te puso algo en garantía o no. con el dinero? No. ¿Dónde te, tengo... te puso? Ahí en el sector de Vita del Valle. Cuando él te dio el machetazo, ¿qué te dijo? No, no, porque que él me trae machetazo, el metro machetá se fue sin piedad y la gente de una vez se metió a desapartarnos. ¿Pero allá usted debe de cobrar en algunas ocasiones? Sí, en varias ocasiones le había dado a cobrar, muchas ocasiones, y siempre me ponía un perro un día y nunca me lo daba el dinero. ¿Y entonces él está detenido o el lo... No, aprendió la huida. Yo vine a ponerle la, la querella porque aprendió la huida de una vez. ¿Cuánto ocurrió eso? Visitando el barrio. ¿Qué tú esperas entonces de las autoridades? No, justicia. Yo quiero justicia porque en verdad intentó matarme como. Me hice eso, me ha el porque me tiró a matar ¿Qué tú haces? ¿A qué tú te dedicas? tú? De sí. El hecho ocurrió ayer en el sector Vistal Valle de San Francisco de Macorís. El lesionado acudió al Comando Noreste de la Policía Nacional para interponer formal denuncia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.